Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a donde me ven, de Juan Pablo, el día de hoy voy a hacer un entrenamiento de pierna y glúteos, o, o cadera, o, o culo, no, no me puede decir eso, vamos a tonificar nuestra pierna, nuestro glúteo, voy a hacer un ejercicio, cuatro ejercicios que son muy, muy prácticos y muy útiles para por volvernos más fuerte. El día de hoy traje esta escalera, esta escalera. Si tú no traes ni en la escalera, no te, preocupa, no te preocupes, abre, cierra, abre y cierra porque eso es lo que voy a hacer con la escalera. Con esto nos sirve un poco para hacer, para trabajar también la coordinación. Son cuatro o cinco ejercicios que tú lo vas a repetir. Una, dos, tres y cuatro veces. Muy bien, vamos a iniciar con un poquito de, de movilidad, porque con la salud no se juega. Estoy aquí desde, desde bello. Mi ciudad, mi ciudad. Siempre rodeado de la montaña. Muy bien, muevo los brazos, muevo las muevo los piernas, un poquito de. le envío la información a mi, a mi a mi cerebro, así yo me muevo. Qué bien, qué bien, qué bien. Esto lo voy, yo lo repito dos veces. Tú, tú en casa lo repite una, dos, tres y cuatro veces. Les recuerdo, todo lo que tú haces hoy, mañana se verá. Tú debes ser siempre constante, constante, constante. No es que porque vas a hacer esto hoy, mañana vas vas a tener las piernas grandes y gruesas como la de ronaldo, no, no, no, esto es, eh, es práctica práctica práctica constancia constancia constancia, ok perfecto vamos a, a bajar un poquito porque vamos a trabajar las piernas y glúteos. entonces esta zona va a estar un poquito involucrada y qué mejor que, que tú estés en un poquito caliente, vamos a hacer un pequeño calentamiento con 20 saltos del jumping ya o salto de, del payaso, ok prepárate, 1, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en 10, en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8, en 9, en 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, vamos a iniciar, voy a iniciar, voy a iniciar nuestro primo ejercicio. Ok, mano, toca pie, mira vale aquí. 1, 2, bajo 10 veces. 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6, 1, 2, 7, 1, 2, 8, 1, 2, 9. Último, 1, 2, bajo. Ok coordinación, coordinación, dentro, abro, dentro, bajo, bajo, dentro, abro, dentro, bajo, dentro, bajo, dentro, bajo, dentro, bajo, dentro, bajo. si tú no tienes la, la, la escalera, no te preocupes. hazlo sin escalera, ok, abro grande, guarda, mírame, uno, dos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en 10. Ok, último. Va. Ok, después hacemos la pausa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, podemos hacer una pausita. Una pausa. Voy a aprovechar que tengo la pausa para enviarle un saludo muy especial a Cristian Camilo, Camilo Andrés, Diego Guerrero, Juan Álvarez, que nos miran desde bello. Mira, muchacho, todo lo que hagamos hoy, mañana se verá. ¡Fuerza! ¡Ah, <risas> físima! Y todavía no te has inscrito al canal, inscríbete a eso. Todo lo que tú haces hoy, mañana se verá. O si no, pregúnteme cuántos años tengo yo. Tengo 60 y para esto de 20. <risas> ok, último, último, último. Último, último. Vamos a repetirlo. Último. Yo lo hago dos veces. Yo lo hago dos veces. Tú acá se lo haces. 3, 4, 5 y 6. Perfecto, ok coordinación. 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, bajo, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6, 1, 2, 7, 1, 2, 8, 1, dos, 9, 1, 2, 10. Ok, dentro, por dentro. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, toca ta, toca ta, toca ta, toca perfecto, abro grande abro grande ¿cuántos eran? veinte no te puedes rendir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 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¡Ah! Oh, oiga, se siente, ¿no? Se siente. Tú casa lo hace. 3, 4, 5. Aunque puedes modificar las repeticiones. Todo depende de tu estado físico y tu condición. Gracias a todos por guardar este canal de Físima. Ya, ya quedé yo cansado. Tú quedarás más cansado que yo. No mentira. Les me recuerdo, si todavía no has inscrito a este canal, suscríbete a eso. Comparte los videos. Este video te puede ser útil. A ti como a tu amigo y a todos los muchachos que acabé de saludar, ¿no? Juan Camilo. Ok. Ya. Si hicieron el. Cristian, Cristian Camilo, ¿sí, sí, sí, sí hizo el ejercicio. Camilo Andrés, Diego Guerrero y Juan Álvaro, ¿sí, hicieron el ejercicio. Pilas pues que pasaré revista. <risas> ok ragazzi. Chao, chao, chao. Gracias a tutti. De corazón. Juan